Raúl Monegro, vocero nacional del Frente Amplio Lucha Popular Falpo, dijo este lunes que continuarán la lucha en demanda de la construcción de varias obras importantes en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, tú sabes que nosotros hemos estado eh, inmenso en un proceso de lucha primero por la demanda de este pueblo y por la justicia para el compañero Vladimir Lantigua la que, y que destituyan el Fiscal y Victoria nosotros entendemos que eh, toda esa negatividad de las autoridades del gobierno, de construir el hospital de especialidades, de construir la Plaza de la Cultura, la carretera San Francisco, Macorís, Río San Juan, circuito 24 horas y faltado para los sectores populares y las organizaciones, ha traído como consecuencia mucha lucha y mucha movilización, incluyendo la muerte del compañero Vladimir Antigua, y que hoy, a ocho meses, no se le ha dado a conocer a este pueblo cuáles fueron los policías asesinos, porque tenemos un fiscal que es parte de los crímenes, es cómplice de los asesinatos y ha estado negando esa posibilidad de que este pueblo pueda ver los asesinos frente a un juez y posteriormente condenado por el crimen, por el crimen que hicieron. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.